¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa va usted a aprender algo muy importante. El estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión quisiera iniciar con una pregunta. ¿De qué color usa usted sus calcetines en la ropa formal? La norma anterior decía muy claro el calcetín debe ser, o bien, al color del zapato o al color del pantalón. Pero resulta que esta norma ha sido rebasada muy ampliamente. Desde hace algún tiempo, quizás un par de años o un poquitito más, los calcetines de colores y con estampados caprichosos han venido a sustituir a los calcetines de color liso. Y esto es algo muy interesante, porque además se prestan para cualquier vestimenta formal o informal y se prestan también para cualquier circunstancia, para cualquier ocasión e incluso para cosas muy formales porque le da un toque, digamos, divertido y además muestra una capacidad de ingenio y de combinación por parte de quien los porta. Quiero decirle a usted que el imperio del calcetín liso ha sido tomado, tomado por asalto por una legión de calcetines de múltiples colores y múltiples estampados, donde destacan particularmente los estampados geométricos y los de listas horizontales. Pero fíjese usted bien, deben ser largos los calcetines, casi hasta la rodilla. No los use cortos. Los, los calcetines cortos son propios nada más para cuestiones deportivas o para gente quinceañera. No se olvide usted de eso. Puede ser que luzcan más en la ropa informal, porque si usted se ha fijado en la calle los jeans y los chinos se usan con la valenciana doblada hasta el tobillo. De manera que el calcetín empieza a jugar un papel muy importante a la vista y de manera que tenga que, que ajustarse a los colores o al resto de la vestimenta. En esto usted tiene que ser muy ingenioso porque no puede ponerse cualquier calcetín con cualquier prenda. Como hay muchísimas variantes, podrá usted tener mucho de dónde escoger para que su atuendo sea exacto, bien armonizado, bien equilibrado y que llame la atención. Esto que parece ser una transgresión es una transgresión a las normas clásicas. Pero fíjese usted que a las chicas les gusta esta transgresión. Y además, y no se lo olvide, a las chicas les gustan los transgresores amigos eso es todo por hoy les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima amigos estilocatas como saben ustedes estamos compartiendo ahora recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y sientan que están comiendo en los mejores restaurantes ahora les vamos a compartir una receta clásica con el toque del restaurante Toscadia de Puebla Y la receta clásica Con el toque del restaurante Toscadia de Puebla Primero Fríe la tocineta ahumada Agrega mantequilla al sartén Hasta dorar la tocineta Agrega la pasta de tu selección Pero ya cocida Fríela unos momentos Apaga el fuego Y deja que se enfríe Ya tibia Añade un huevo entero y resuelve y añade crema e incorpórala. Finalmente. Espolvorea el queso parmesano El perejil frito Pimienta y tomate deshidratado Y esto queda delicioso amigos Espero que les haya gustado la receta Y ya mañana les dejaremos otra Para que no dejen de disfrutar el quedarse en casa Y cocinar como chefs Mis queridos estilócratas